La Asociación por Derechos Humanos de Andalucía se basa en el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 1 dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.